Muy buen día, un saludo para todos. En este tutorial vamos a aprender a compartir pantalla a través de Microsoft Teams. Como pueden recordar, en la parte superior tenemos el icono de compartir contenido. Voy a hacer clic y me va a desplegar la siguiente capa. Aquí encontramos entonces diferentes opciones para compartir el contenido que tenemos en nuestro computador. La primera opción es compartir el escritorio. Cuando compartimos el escritorio completo, se nos va a mostrar absolutamente todos los bordes, toda la información que tenemos dentro de nuestro escritorio, incluso los avisos del sistema, las ventanas y pantallas que se abren. Eh, es muy común que ocurra esto, que aparezca el efecto espejo Mientras nosotros nos dirigimos a la aplicación que queremos entrar a, a explicar. El compartir escritorio completo se recomienda cuando estamos eh, explicando el manejo de algún tipo de software. Para salir del escritorio, de compartir la pantalla, en el escritorio completo volvemos a la sesión y hacemos clic en ocultar opciones de uso compartido ahora si queremos compartir una ventana específica encontraremos las diferentes aplicaciones que tenemos abiertas en el momento dentro de nuestro computador y seleccionamos por la que queremos utilizar es importante tomar en cuenta que si ustedes están en esta ventana y de pronto pasan a otra aplicación, los estudiantes no lo van a poder ver. Solamente estamos compartiendo la ventana que indicamos anteriormente. De nuevo, podemos hacer clic aquí en ocultar opciones para dejar de compartir. Por último, tenemos la opción de compartir la pizarra. Una vez la pizarra ha cargado, nos va a preguntar si deseamos hacer una pizarra colaborativa, es decir, donde todos los estudiantes puedan participar e intervenir en ella, o solamente la vamos a utilizar para presentación y pues no queremos que los demás la, la estén manipulando. En este caso, pues como no tomé ninguna decisión, me dejó la opción automática de que cualquier usuario pueda entrar y modificarla. La pizarra es bastante básica, eh, simplemente tiene unos lápices donde podemos estar dibujando, escribiendo el borrador, la herramienta de texto y para agregar notas y poderlas ajustar.